Hola, soy Brenda Casas y espero que este video te encuentre saludable y seguro. Como todos sabemos, el coronavirus COVID-19 nos ha causado tiempos difíciles a todos y he recibido muchas llamadas de mis clientes preguntándome cuál es el plan del gobierno para ayudar a los dueños de casa. El gobierno ha creado la ley CARES para ayudar a los propietarios de viviendas cuyos ingresos pueden haber sido afectados por el coronavirus. Uno de los componentes de la ley CARES es la posibilidad de parar los pagos hipotecarios por un tiempo determinado. Esta tolerancia hipotecaria a menudo se malinterpreta. Muchas personas piensan erróneamente que pausar el pago es igual a perdonar el pago, y no es así. Este programa realmente pretende ser un alivio temporal para quienes más lo necesitan. Si no puedes pagar tu hipoteca o solo puedes pagar una parte, comunícate con tu prestamista de inmediato. Ahora, esta tolerancia hipotecaria que están ofreciendo es cuando tu prestamista te permite pausar o reducir los pagos de tu hipoteca por un periodo de tiempo limitado. Los meses de pausa no borra lo que debes. Tendrás que pagar los pagos perdidos o reducidos en el futuro. Si se restablecen tus ingresos, comunícate con tu prestamista y reanuda los pagos lo más pronto posible. Estas son algunas preguntas para hacerle a tu prestamista. ¿Qué opciones hay disponibles para reducir o suspender temporalmente mis pagos? ¿Hay modificación de préstamo u otras opciones? ¿Puedes evitar los recargos por pago tarde? ¿Y cómo afectará esto mi crédito para, para futuras compras o refinanciaciones? Si estás entre los afectados financieramente por la pandemia del coronavirus, Puedo ayudarte eliminando tus deudas, reduciendo tu pago o liberando algo de efectivo durante estos tiempos difíciles. Soy Brenda Casas y mi objetivo durante estos momentos confusos es ayudarte a mantenerte informado. Comunícate conmigo si quieres y si tienes alguna pregunta para ver cómo puedo ayudarte. Estamos juntos en esto.